Hola querido usuario, si entraste a este video, pues eres afortunado, la vida está llena de sorpresas y también fallos, incluso cuando pensamos que ya lo hemos visto todo y que nada nos hará reír, siempre surgen cosas que te hacen pensar lo contrario, hay que manejar todo sin prisa, y no, no como ese mono. A veces creerás que tienes todo controlado, a veces, pero esta vida a pesar de todo es hermosa, con fallos es sin duda maravillosa. Estaré inactivo unos días ya que las cosas no salen como las imaginas, pero todo estará mejor pronto y espero que este video consiga sacarte una sonrisa y si así lo fue dale like y suscríbete que somos casi 4.000, casi 4.000 personas, las cuales ya son parte de mi vida. Hasta luego.